Hola amigos, ¿cómo están? Eh, voy a enseñar a, eh, a matar a su Pou. Bueno, eh, primero tenemos que entrar a la Pou y después vamos a ir al laboratorio al estante. Ahí vamos a abrir las pociones y vamos a comprar el veneno matador por 199 monedas. Y nada, lo único que hay que hacer es dárselo. ¡Ah! Eh, ¿Cómo que no, Pou? ¿Qué te pasa, amigo? Lo podía matar. ¡Aquí! ¿me vas a matar vos, Rejá de acá. No. ¿Pu? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Puedo pará, boludo, la joda, boludo. ¡Te la joda, pu, por favor, boludo! ¡No te vendés así, boludo! ¡No te vendés así! ¡Pu, boludo! ¡La cacha de tu madre, boludo de joda, boludo! ¡Pu! ¿Cómo fuiste, Pau?